Mucha atención porque se habla que por primera vez el ejército ruso llevó a cabo ataques con bombas de aire UPAB de 1,5, es decir, de 1,500 toneladas a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Utilizan bombas de aire de 1,5 toneladas de servicio pesado para atacar posiciones de las fuerzas enemigas. Las bombas aéreas de deslizamiento guiado permiten realizar ataques de alta precisión entre la zona de destrucción de los sistemas de defensa aérea enemigos, causando el máximo daño a las posiciones enemigas según los videos que están publicados en la red. En las imágenes se ven los ataques de las posiciones de las tropas ucranianas en una de las direcciones del frente debido al hecho de que las bombas de aire pueden planear de forma independiente y recoger varios kilómetros. Hasta el objetivo, los aviones rusos no ingresan a las áreas donde pueden ubicarse en los operadores MAMPATS enemigos y también se despliegan en los sistemas de defensa aérea de corto alcance debido a su gran poder. La... Tomas de aire que pesan tanto como un automóvil causan el máximo daño y esto se puede ver en el espectro infrarrojo de la cámara de vigilancia. Según Avia.pro aún no hay información sobre el uso de estas armas, por lo tanto es más que obvio que el ejército ruso comenzó a usarlas como planificación solo por ahora y en el momento.